Palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Pedro y Cornelio. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana.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 y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían.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 y atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez,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 por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Entonces Pedro, descendiendo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 todos el 23 entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de jope amén hermanos este pedro fue inteligente no los dejó en la calle a los enviados de cornelio sino que los hospedó ¿eh? Sí, si al siguiente día partió con ellos y los ha de haber atendido como se si atienden a los hijos de Dios, ¿verdad? Con comida y con dormida. Y al siguiente día seguir cumpliendo la misión, ¿verdad? Porque hay algunos que los mandan para el hotel. Y si los hoteles están llenos, pues hay que hacer las arregles, ¿verdad? Sí, una vez me tocó a mí dormir en Nueva York en el carro, hermano. Yo fui con un amigo y luego la mamá dijo, bueno, ahí... Y hay hoteles allá afuera, dijo, porque aquí mi casa está muy estrecha, no, no puede quedarse. Y entonces, eso fue en Manhattan, hermano. Y ahí es difícil hallar hoteles así, así de repente, ¿verdad? Ahí dormimos un 31 de diciembre, hermano, doblado en, un, en una explore. ¿va? Y ahí y apareció la noche y con ganas de que amaneciera luego. Para levantarnos, pues, porque, <ríe> Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, en la Biblia encontramos lindos pasajes, lindas historias, bonitas, ¿verdad? Vamos a orar. Y que Dios nos ayude para no andar quejando por todo. ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor Jesús. Por Jesucristo, Padre, tenemos entrada al cielo por el sacrificio glorioso de Cristo. Tú tienes compasión de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Tú andas buscando verdaderos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos, dirígenos por el espíritu para hacer las cosas mejores, para hacer las cosas agradables delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando el resto de nuestros días. Señor, guarda a la iglesia y a los hermanos que todavía no llegan, que sean guardados en el camino, Señor, de cualquier situación difícil. Señor, guárdalos y que el ángel de Jehová nos acompañe nuestra salida y nuestra entrada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Tenemos a un Dios maravilloso. Gloria a Dios. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Hay que vencer, hay que darle para adelante. Yo lo estaba sentando atrás. Amén. Para más comodidad, decía yo. Pero vea, ah, el, cuerp el cuerpo. El eh. cuerpo tiene que acostumbrarse, ¿verdad? Santo, santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón te salve. Decir, santo eres tú santo santo santo mi corazón te adora mi corazón se sabe decir, porque santo eres tú, porque santo eres tú. El hermano César con todos nosotros. Él trae el devocional esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios los bendiga más. Y quien vive, y a su nombre, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Le doy gracias, aleluya, por darme la oportunidad de poder llegar a este lugar. Porque somos libres, aleluya. Él nos ha hecho libres, hermano, desde que Él dio a su Hijo en la Cruz del Calvario, aleluya. Somos libres, aleluya. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa, te damos gracias. Te damos honra y gloria, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Vamos a adorarle porque Él se lo merece, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno maravilloso tú eres padre hay libertad en esta noche en el nombre de Jesús somos libres padre te adoramos gracias mi Dios yo sé que estás aquí Todo tu caminar te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido padre, bienvenido hijo. Sentimos tu caminar, padre amado. Gracias, padre. Por hacernos libres, padre, de poder llegar, padre, con libertad, lavarte, padre, porque se levante todo, padre amado. Pero aquí estamos adorándote. Sanidad. Con oh, mi fe alcanzaré mi fe te adoraré mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe alcanzaré con mi fe te adoraré mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré si sí, padre amado yo sé que tú estás aquí yo sé que estás aquí, sentimos Padre, queremos sentir más. Siento tu, tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. sé que estás aquí, gracias Padre, siento tu caminar, muévese mueves entre el pueblo, pueblo. Sí, Padre amado, aleluya Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno Tú te lo mereces, Padre amado Digno eres de ser alabado, Padre Gracias por dar a tu Hijo en esa cruz del Calvario, Padre amado Gracias por tu Espíritu Santo, Padre Que nos han dejado para consolarnos, Padre amado En las pruebas, en el dolor, en la tristeza, Padre, en la alegría Gracias, Padre, recibe nuestra ofrenda Aleluya. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te pido que recibas, Padre, mi ofrenda agradable, Padre amado. Te doy gracias, Señor. Padre, te adoramos, Señor. Aleluya, grande Tú eres. Maravilloso Tú eres, mi Dios. Ayúdame en esta noche, Padre amado. Señor en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre y me pongo a pensar qué sería de mí si no estoy aquí como ofrenda agradable. Recibe Señor. recibe la Señor porque de nada dependo cantar por cantar porque de nada dependo cantar por cantar como ofrenda agradable. Recibe Señor. Y como ofrenda agradable recibe señor porque de nada dependo cantar por cantar porque de nada dependo cantar por En tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre, Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Recibe la Señor, porque de nada depende. Cantar por cantar, porque de nada depende. Aleluya Recibe mi alabanza Padre Que te agrade Padre amado Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aquí estoy Señor aquí estamos Padre te ofrezco todo lo que soy Toma mi ser eh, eh, eh, Mi vida te entrego a ti Porque tú eres mi rey eres todo mi adoración una ofrenda Señor quiero ser para ti aquí estoy todo lo que soy aquí estoy un sacrificio quiero ser mi vida te entrego For- Dios, queremos ser una ofrenda de amor para ti padre amado poderte agradar padre amado aleluya padre amado que podamos servirte mi dios en espíritu y en verdad aleluya gloria a dios su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza gloria a dios su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Fue resplandor, fue como la luz, Rayo gigante caían de tus manos. el resplandor, fue como la luz rayo gigantes caían de sus manos y ahí estaba ahí estaba ahí estaba escondido su poder ahí estaba ahí estaba ahí estaba, ahí estaba escondido su poder su gloria cubrió los cielos tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Tierra esplendor fue como la luz, rayos gigantes caían de tus manos. Tierra esplendor fue como la luz. Rayo gigante caía de tus manos Y ahí estaba, y ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos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 Y un gigante caía de sus manos y ahí, estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido tu poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido tu poder. su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de Ahí estaba escondido tu poder. Sí, Padre. Y aquí está tu poder. Ale aleluya. Maravilloso tú eres. Aleluya. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas.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 Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Amado hermano, ya Cristo viene. Enciende tu lámpara, y pon aceite. Amado hermano, ya Cristo viene. Enciende tu lámpara, y pon aceite. Pon aceite mi lámpara, Señor. Pon aceite mi lámpara, señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite mi lámpara, señor. Amado hermano, ya Cristo viene, tiene si tu lámpara y pon aceite, amado hermano, ya Cristo viene, si entiende tu lámpara. Y con aceite, con aceite, vida para el Señor. Con aceite, vida para el Señor. Que yo quiero servirte Con amor, con aceite, vida para el Señor. Sí, mi Dios, aleluya. Preparémonos, aleluya.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 A la del... Como la noche de la noche su venida así será Él bajará en una nube y todo ojo le verá. gloria a Dios te alabamos Señor te adoramos Padre gracias qué lindo es alabarte mi Dios tú eres el Rey de Reyes merecedor de toda alabanza toda honra y toda gloria Padre el cielo y la tierra pasará más tu palabra no pasará aleluya maravillosa eres tú Santo Dios maravilloso eres tú mi Dios gracias Padre te adoramos mi Dios recibe Padre la alabanza aleluya maravilloso eres tú porque tú eres el rey de reyes Padre todo pasará pero no, tu palabra no no pasará no Amado hermano, ya Cristo viene, tu lámpara y ponle aceite, amado hermano, ya Cristo viene, enciende tu lámpara y pon aceite, pon aceite en tu lámpara, Señor, pon aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, con aceite de para lampara, Señor. Con aceite de mi lampara, Señor. Con aceite de mi lampara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, con aceite de mi lampara, Señor. Sí, mi Dios, aleluya! aceite padre amado en esta hora padre santo eres jesús maravilloso tú eres mi dios cuando el pueblo alaba a dios suceden cosas maravilloso tú eres suceden cosas Maravillosa, maravillosa Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Sucede cosa Sucede cosa Maravillosa Hay sanidad Liberación Se siente la bendición Hay sanidad Liberación Se siente la bendición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 Se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu. Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo tengo yo tengo, yo tengo paz, yo tengo el amor que Dios me da, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo el amor que Dios me da, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo.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 siento el amor, que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor, que Dios me da, y, y, aquí Dios. y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el juego, del Espíritu Santo, yo siento el juego, del Espíritu Santo, siento gozo, yo siento paz, siento el amor, que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor, que Dios me da,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 Siento el fuego del Espíritu Santo, siento, siento gozo, yo sin siento sin paz, sin siento, sin paz para, siento el amor que Dios me da, siento para, gozo, para, yo siento paz, paz siento el amor que Dios te da, y aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente, aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego, el Espíritu Santo, siento el fuego, el Espíritu Santo, siento gozo, no, yo siento yo paz, que Dios paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da, siento yo siento paz, gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios aquí se siente la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios siento el fuego del Espíritu Santo siento el fuego del Espíritu Santo siento gozo yo siento paz siento el amor que Dios me da no siento gozo yo siento pa Yo siento gozo yo siento paz Yo siento gozo yo siento paz Siento gozo, yo siento paz Aleluya sí, mi Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Y aquí se siente La presencia de Dios Lo siento el fuego Del Espíritu Santo Siento el fuego Del Espíritu Santo Siento gozo, yo siento paz Siento amor que Dios me da Lo siento gozo, yo siento paz yo siento gozo, ¡paz! siento paz. Dios siento gozo, yo siento paz. Y aquí se siente la presencia, de Dios. Siente la presencia o, de, Dios. de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente Y aquí se siente la presencia de Dios. Sí, mi Dios, aleluya Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu libertad, Padre. Porque somos verdaderas. Vente libre para adorarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre. Aleluya. Hay gozo, hay paz en nuestra iglesia nueva vida. Aunque el enemigo diga que no, Dios dice que sí. Aleluya. Estamos en victoria, hermano. Aleluya Maravilloso, aleluya Alable que Él vive, aleluya Maravilloso, aleluya Y todo lo que respira Aleluya Sí, mi Dios Gracias, Padre Por ese privilegio que nos das, Padre De poder respirar De poder alabarte de poder adorarte con libertad, Padre. Gracias, Padre, por hacernos libres. Aleluya. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu desciende como fuego. Como el pete coste Y llévame de nuevo Yo navegaré Por el océano de tu espíritu Y ahí me encontraré Amor Yo navegaré Señor no de tu Espíritu Permite Padre oraré, Permite adorarte Señor Permite entrar en de tu presencia clamor, tu Espíritu, tu Espíritu Desciende ¡Vuelves de Y llena de nuevo. Queremos llegar para el llamado de nuevo. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Te adoramos, Espíritu Santo. Y llena mi alma. Llena, llena de nuevo, Padre. Con aceite, Padre amado En cada uno Vive el fuego en cada uno, Padre Todo aquel que vino debilitado Padre, en el nombre de Espíritu, Jesús Para libre Que tu Espíritu Santo, Padre De que descienda Desciende con tu fuego en cada uno de mis hermanos Y los que están viendo Que sea bendecido en esta hora, Como Padre Con esta alabanza espiritual, Padre amado en los padres y llévame del hueso espíritu espíritu desciende siente como fuego como el peste corte. Yeah, that's santo, te pedimos en esta hora, Padre amado Aleluya. que nos llenes a cada uno de nosotros, Padre amado que nos siga llenando, Señor Padre amado que venga lo que venga, aunque falte vacas en los corrales Padre, con todo te adoraremos Señor guárdanos, gracias por tu Espíritu Santo, Padre y gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor. ¡Gloria! Te amo y te adoro, Padre. Guarda mi vida para la honra y gloria tuya. Amén. Y esto es todo conmigo. Dios bendiga, ¡Gloria! mi hermano. Qué lindo pues, darme esta oportunidad. Aleluya. Maravilloso es mi Dios. Fortalecidos en el Señor, hermano. Fortalecidos en Dios y a su nombre. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Merecedor de la alabanza. Eso, merecedor de alabanza, lleve su teléfono. Eso para que no. Ah, está grabando ahí. Nos estamos gozando, hermanos. Mire, estamos agarrando vuelo hasta ahorita. Amén. Pero ya le paramos, ¿verdad? Pero bueno, que Dios nos ayude. Tenemos al hermano Luis, ¿verdad? Ajá. Hermano Luis nos trae ahí algo especial, amén. Gloria a Dios. Sigámonos gozando, hermanos. Porque se trata de regocijarnos con el Señor. Amén. Yo le bendiga, hermano Luis. Yo le bendiga, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios porque me ha tenido un día más aquí en su casa. Alabando y exaltando el santo nombre del Señor. Bueno, a mí me tocó una pregunta de las ocho virtudes. Eh, vayamos al libro de Gálatas 5:22. Ahí está la respuesta. 22 y 23. Leemos la palabra orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esa es la respuesta hermano de la pregunta de esta noche y hasta aquí mi parte y que Dios lo siga bendiciendo. Gloria a Dios. Estas virtudes se parecen a estos dones bonitos, ¿va? Ahí lo dejamos. Gloria a Dios. Eh, traemos el texto explicado, va con el hermano Junior. Gloria al Señor. El hermano Junior. Santo Dios, hermanos. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más, dándole las gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio. De igual manera, el hermano Jole, por darme esta parte. A mí se me tocó la parte de explicar un texto en 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, oh, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Poderoso Dios. El texto en sí se explica por, por solo, pero me gustaría añadir de que, que cuando llegamos a los caminos de Dios, toda nuestra nuestra mente en sí fue borrado Y Dios nos puso cosas nuevas. Nos puso una mente nueva, nos puso un lenguaje nuevo, nos puso un vituario nuevo, nos puso un sentir en nosotros que nunca jamás lo podríamos tener, obtener con dinero o con poder. Sea gobierno sea lo que sea, estudio, nunca lo iba a no poder lograr con Dios. Le doy las gracias a Dios. Gloria a Dios. Le doy las gracias a Dios que me dio esta, esta oportunidad, este privilegio de yo poder servirle a Él. Y que Él pudo entrar a mi vida y sacar todo lo malo. Que hubo en mí una vez y me recuerda todos los días con sus palabras diciéndome mi hijo tranquilo las cosas viejas pasaron enfócate en lo que yo te estoy brindando ahora enfócate en la puerta que te estoy abriendo enfócate en la luz que te estoy dando adelante para que alumbre tus caminar Enfócate en la vida que te estoy enseñando, nueva. Y por favor, no mires hacia atrás. Amén. Dios me lo bendiga. ¡Aplausos para Cristo! Tenemos al hermano Vlad y nos trae ahí. Algo de testimonio, de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Sí, amén Y se y prepare hermano, oído para orar por la ofrenda esta noche, amén Aleluya Dios les bendiga hermanos amén. Que Dios les bendiga más amén. Este culto está bueno, amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Este culto está bueno, amén. amén Aleluya Hermano, qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es el Señor Porque Dios nos permite estar en este lugar un día más o un día menos, como usted quiera llamarlo, como usted quiera acomodarlo, ¿verdad? Pero para algunos es un día más, para otros es un día menos, ¿amén? Es como aquel que mire que pone un vaso a la mitad de agua y uno lo ve medio lleno, otro lo ve medio vacío, cada quien lo acomoda a su manera, ¿verdad? Que sí, Aleluya. Hermano, yo estoy bien contento con Dios y bien agradecido con el Señor. Este, eh, me tocó compartir para, por, por bendición del Señor, me tocó predicar el domingo. Y el enemigo nunca se, queda, nunca se queda quieto, hermano. Aleluya. Le doy gracias a Dios también porque yo, yo me he fijado en esto que, que le doy gracias a Dios. Yo, yo sé, hermano, y puedo entender cuando, cuando a Dios le agrada o cuando, cuando obedecemos la palabra de Dios y obedecemos el mandato y el llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, el enemigo no se va a quedar quieto, hermano. Mire, yo me tocó predicar para la honra y gloria del Señor el domingo y el lunes en la mañana me entró una llamada de México mi hija Génesis la más grande porque tengo varios hijos hermano, amén tengo varios, para la honra y gloria del Señor, amén aleluya, y me llama y me dice pa, te he fallado ¿qué pasó? y le he fallado a Dios ahí está más ahí está, ahí está más difícil ahí sí está más difícil la dejé que llorara y se desahogara hermano y luego empezó a decir pa hice esto, hice lo otro, eh, no tengo a quién platicarle, no tengo a quién contarle lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Y recuerdo que hace tiempo que tú vienes diciéndome que yo tengo un amigo en ti. Hermano, en ese momento quisiera uno meter la mano por el teléfono, meter la mano por el teléfono y estirarle los oídos Estirarle las narices, picarle, hermano, que no, quis, no quisiera ser uno, hermano, para poder uno querer, uno este, eh, enderezar a los hijos. Pero Dios me trajo a recuerdo lo que había predicado: ser un hombre espiritual y no un hombre carnal. Y me puse a pensar y dije, Señor, ¿qué le contestarías tú a mi hija en este momento? Me vino, me vino palabra, hermano, de parte de Dios, créame. Me quebranté. Me dijo, Pastas ahí? Le dije, sí, espérame, dame, dame un break. Sentí la presencia de Dios en mi vida, hermano. Y nada más le dije, hija, todos cometemos errores. Todos fallamos. Y nunca es tarde para, para empezar a ordenarse nuevamente en el Señor y le dije las consecuencias de los errores que has cometido no quiere decir que se van a detener, van a seguir hacia adelante pero va a llegar un día en que van a culminar y en ese día que culminen, mi hija usted va a empezar a ver la bendición de Dios en su vida pero tiene que empezar a ordenarse en este momento y en ese momento como le dije eso hermano quedó en silencio el teléfono y yo, y yo pensé a lo mejor me colgó no hermano empezamos a sentirlo los dos la presencia de Dios a través de la línea telefónica hermano algo tan lindo poder experimentar a Dios hermano que estaba en medio puede sentir a nuestro abogado puede sentir a aquel que, que, que aquel hermano que, que no nos condena aquel que, aquel que nos justifica delante del Padre lo pude sentir hermano en esa hora y le dije gracias Señor gracias es porque tú eres bueno y le voy a decir una cosa hermano es un problema grave lo que está pasando allá pero sin embargo, hay una paz y una tranquilidad, porque estamos creyendo y confiando en que Dios tiene todo bajo control. Yo pudiera buscar, hermano, mucha justificación. Yo yo, yo pudiera buscar eh, o quisiera poder tal vez este asumir lo que está pasando y poder naturalmente, hermano, poner un por qué está pasando. Buscar una culpa por lo que está pasando. Pero le digo una cosa, cuando hay problemas y si buscamos culpables, nunca vamos a llegar a nada. Cuando hay un problema, si buscamos soluciones, vamos a adquirir la solución de parte de Dios. Créame, hermano, yo estoy agradecido con Dios porque yo esperaba esto. Yo esperaba que, que se viniera después de, de, de, de predicar. Por eso es que a veces hermano, mucha gente no quiere predicar. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted predica aquí... El enemigo y aún Dios le va a permitir a ver si es cierto lo que estás predicando. A ver si es cierto lo que dices que está realmente enseñando. Y es aquí cuando tenemos que empezar a caminar. Lo que hemos aprendido de parte de Dios. Le doy gracias a Dios, hermano. Así es que si usted está en luchas y en pruebas, siéntase parte de la casa y de la familia del Señor. Porque siempre hay un proceso de parte de Dios. Amén. Y cuando salga del proceso que está pasando, hermano, dele gloria a Dios, porque el proceso que sigue, el siguiente va a ser más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que usted va escalando peldaño. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, sigamos en el camino angosto, en Cristo es mucho mejor. Amén, hermano. No crea usted, hermano, que cuando pasa usted, una prueba, una lucha, se va a quedar donde mismo. Usted va un escalón hacia arriba. Amén. Va otro escalón hacia arriba. Decía el apóstol Pablo. Proseguimos hacia la meta. Vamos escalando hacia la meta. Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Los amo mucho en el Señor. Sigan orando por mí. Mi esposa se sintió un poco. Justifico a mi esposa. Se sintió un poco mal desde el trabajo. Me la mandaron temprano. Este, pero. Confiamos en Dios, hermano. Estamos confiados claramente en el Señor, aunque Él se va a encargar de todo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y sí, Señor de Señores, en esta noche, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, hermano. El hermano, siempre tiene algo. Este varón esforzado y valiente de los escuadrones de Jehová. Amén. Hermanos, debemos de cruzarnos las oraciones los unos por los otros siempre. Amén. Es la recomendación. No andar orando por mí, por mí, por mí, ¿verdad? Sino orar los unos por los otros. Porque mire, ya el hermano se desahogó, eh, el Señor tiene en control de todas las cosas, ¿verdad? Y si no las testificamos, hermano, nadie se da cuenta y uno se muere solo, ¿verdad? Pero si todos nos damos cuenta, hermanos, hay un auxilio, ¿verdad? El, el orar el uno por el otro. Gloria a Dios, hermanos. Quiero invitar a todos los varones que pasemos por donde el hermano Junior, entregando la cuota en el nombre del Señor. Pueden ahí en la fila. Gloria a Dios. ¿Ya subió? <risa> bueno, eh, demos ahí lo que, lo que el Señor va a poner en nuestros corazones. y Exacto. ¿Ah? Sí, aquí tenemos los papelitos ya. Pero queremos que primero llegue la cota, ¿va? Para que la cota no, no se nos escape, ¿va? Sí, porque a través del cantito a veces se nos olvida. como Y queremos siempre estar record recordados, ¿sabes? Aquí está. con estamos, hermano. Sí, ahí estamos con el hermano. Hermano César. Santo Dios, por oh. estar, despertar, oh cristianos, vuestros sueños, todo de la que el cruel enemigo acecha y cautivo nos quiere llevar. Despertar las tinieblas pasaron, de la noche no soy joya, pero soy de la luz y del día, y tenéis que deber de luchar, despertar y vuestras almas, vuestros lomos seguir de verdad. Y calzad vuestros pies apretados, con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza votar repetir, repetir vuestros pechos, por la fota de fe y caridad. La gloriosa madura de Cristo, Acudir con anhelo a tomar, confiando que tu enemigo, no la puede romper ni pasar. Oh cristianos, antorcha del mundo, de esperanza del tiempo tomar, de la fe el escudo, y si bien correr a luchar, no temas de Dios revestido, el enemigo verdadero podrá, si tomáis por de la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaré la bandera, en Jesús hallaré caminar, en el cielo te la corona, a luchar, a luchar, a luchar revestido que enemigo verdadero podrá si tomáis por espada la biblia la palabra de dios de verdad en la cruz hallaré la bandera en jesús hallaré patria en el cielo tendréis la corona a luchar a luchar a luchar pastor con nosotros padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor muchas gracias padre por este privilegio que tú nos has concedido de poder llegar a este lugar Señor y tener la confianza de alabar y glorificar tu nombre la libertad Señor con que tú nos has libertado ser libre para ti oh Dios, esperamos que te agrades en todo lo que hacemos y bendiga este propósito Señor de las sociedades en general para tu gloria y honra en el nombre de Jesús el Señor le bendiga hermanos Y el hermano ha ido Con la oración de la ofrenda Yo le bendiga hermano Nos ponemos de pie para orar por ofrendas y diezmo Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por haber permitido estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque nos has prohibido trabajo, Señor, a los hermanos que están presentes, Señor, Padre, amado, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar esta noche en tu casa, Señor bendito, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Señor, Padre. Gracias, Padre. Señor, permite a los hermanos que han venido, que no han podido llegar, Señor, ayúdele, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar: La dulce presencia de Dios está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. La ofrenda ahí, despacio y buena letra, hermano. Porque no vamos a la carrera, va. Eso. aleluya. ¡Estamos el en fiesta! Mateo. La dulce la presencia, presencia de, de Dios, Dios está en este lugar. lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón, solamente alábale, solamente alábale. la presencia de Dios levanta tu manos y abre tu boca y alaba al Señor solamente alábale solamente Para Cristo. Maravilloso es mi Dios, aleluya El pastor con todos nosotros Y a su, nombre es a su nombre es gloria, aleluya Gloria a Dios, bendito el Señor Dios nos bendiga hermanos Dios nos bendiga a todos en esta preciosa noche Estamos felices, verdad que sí Y con muchas razones Porque Dios ha sido bueno Bueno con nosotros Alabado el nombre del Señor. Y eh, es, es motivo de, de alabanza y de adoración a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Eh, quiero agradecer a, a, a Dios este privilegio que me da de poder pararme en este lugar al hermano presidente de, la, de los caballeros que me, también me concede este tiempo. De tiempo en tiempo me dan algo para un espacio para eh, traer alguna enseñanza o alguna cosa. Hoy el tiempo va corriendo. Alabado el nombre del Señor y yo creo que ya no se va a cambiar más la hora, so la, no, no. Ah, pero este trataremos de, de hacer lo que lo que sea necesario para adorar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ah, antes de seguir adelante quiero darle gracias, eh, quiero hacer unas, eh, una oración a favor de las necesidades, peticiones oramos por hermana Abby, por supuesto, ya sabemos que eh, está un poco quebrantada, pero Dios va a glorificarse. Uh, hay otros hermanos que aunque están aquí, pero no se sienten 100%, pero Dios eh, trabaja con los de 30, los de 60, los <ríe> Bendito el nombre del Señor. Y él me pidió la, la oración la hermana uh, Ersa y su familia, que han, esta semana han pasado por... Eh, cosas fuertes, eh, no necesariamente directamente ellos, pero en su vecindario y, y por supuesto han sido eh, expuestos a, a todas estas cosas y eh, esperamos que a Dios traiga esa fortaleza a cada uno de nosotros. También eh, vamos a orar por eh, eh, una persona que necesita la oración, a una compañera de la hermana eh, Sandra, eh, que por favor oremos por eh, su hogar y también por una amiga que se llama Delfina. ¿Delfina? Bonito nombre. Primera vez que lo oigo. Delfina. Amén. Eh, que está pasando por diferentes dificultades. Debe decir la palabra otra vez. Está pasando. Si está pasando, vamos bien. Hermanos, cuando nos encajamos en las dificultades, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Pero eh, qué bueno que tenemos a Dios que nos ayuda y nos dirige. Y si mientras ustedes inclinan su rostro ahí donde están, yo quiero tomar un minuto para presentar al Señor estas peticiones y las demás de los hermanos que en esta noche no están por diferentes razones para que Dios eh, les bendiga a ellos de igual manera. Ven, hermanos, oramos al Señor Padre y en nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me concede de estar en este lugar. Te pido en esta hora por las peticiones mencionadas, te pido, Señor, que te glorifiques de una manera grande en todas las cosas. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo aún con, en nuestras vidas. Señor, por las peticiones, la necesidad de esta persona que está pasando por dificultades, Señor, ayúdale, Dios mío, a continuar, a, a, tener, a poner su mirada en ti, su confianza. Y que pueda conocerte más en medio de todas estas situaciones. Y todas las peticiones, Señor, y enfermedades y problemas, Señor, te declaramos a ti, Señor, en control de todo. Y dejamos que tú hagas como tú quieres, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén, amén. También damos gracias a Dios, tenemos ya con nosotros a Paola y a la hermana y esta familia que somos testigos de lo que Dios ha hecho. Y estamos tratando de buscar, estamos como los abogados, buscando evidencias para ponerlas en contextos y poder traer eh, la realidad en una forma sencilla de lo que Dios ha, ha venido a, o ha, ha hecho eh, en, en cada uno de nosotros. Y a, estaba yo pensando, y bueno, el tiempo no, este no es el momento para hacerlo, pero ya estaré dando testimonio de cómo Dios eh, nos, eh, nos está bendiciendo y seguirá siendo hermano cosas bonitas el Señor está haciendo. Amén. El hermano testificaba de en su experiencia con la familia y cada uno de nosotros tenemos algún área donde Dios está trabajando y queremos que, que Él sea Él. Amén. Y que podamos eh, dejar que su gracia crezca en nosotros. Qué bueno es el Señor. Ah, en esta noche, eh, hacía un ratito que, un ratito me quiero decir algún tiempo, que estaba por... hablar de esto y estaba hablando tratando de coger un martes pero los martes son limitados por, porque damos tiempo a la oración hoy el tiempo va corriendo so, tengo dos eh, bueno lo que el, mi tema sería conociendo nuestra biblia conociendo nuestra biblia y eh, debe explicarme no estoy hablando de conocer el texto bíblico sino conociendo nuestra biblia qué es lo que quiero decir algunas personas, eh, eh, yo le he preguntado, estamos hablando de la Biblia, yo le digo, ¿qué, qué Biblia usted tiene? Uh, no sé, pastor, mire a ver cuál es. So, no, no sabe eh, cuál es su versión, su, su Biblia su, y demás. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos eh, tomar un poquito de interés y conocer lo que tenemos en nuestras manos. Y el por qué usamos ciertas. Eh, eh, Ciertas revisiones o ciertas versiones de la Biblia en particular y demás. Para no cansarle, vamos a mirar, tratando de conocer y mirar ciertas palabras que a veces las usamos mucho. Y es que buenas porque son buenas formas de enfocar lo que queremos decir y lo que queremos hacer. Pero lo importante es si nos, dando, nos estamos dando a entender. Porque con respecto a que fue un martes o algo así que se habló de la importancia de lo que es entender. ¿Se acuerdan de eso? Nadie. Qué bueno, yo casi tampoco me acuerdo. Pero hablamos de, de lo importante que es entender. Mateo, capítulo 13, dice que la, la, la semilla que cayó el Pedregales fue aquella que cayó, que los, los que oyeron y no entendieron. Y el enemigo vino y y todo lo que había, uh, pero la buena semilla cayó en buena tierra y fueron, la tierra vino a ser aquellos que entendieron y dio fruto a 30, 60 y a 100 por, por. eso es importante eh, conocer. Hoy día tenemos, y, y todo este tiempo eh, para como en forma de, de, de que nos ubiquemos y el por qué es bueno tener, por ejemplo, nosotros y la mayoría de las iglesias del pueblo evangélico usamos la versión Reina Valera 1960 como punto, como Biblia estable de la congregación. Y eso nos ayuda porque cuando leemos, eh, todo el mundo leemos las mismas palabras. No, no es malo, no es, no, no es incorrecto que eh, alguien tenga otra versión que tal vez eh, se proyecte o use otras palabras eh, el, el, el punto es que cuando que, eh, los hermanos que van creciendo en la congregación, los nuevos convertidos, que esto no les vaya a causar, o tal vez los que nos escuchan, nos miran por las redes, por las... Eh, por la, sí, ah, sí, bueno, por las plataformas de, de, de Facebook y demás, ah, que eh, tal vez no tengan mucho... Conocimiento de la Biblia, no vayan a, a, a tropezar o, o, o, o, les, o turbarse en cuanto a lo que es eh, estas cosas. Ok, ¿cuántas versiones hay? Hay muchísimas versiones de la Biblia. ¿Por qué hemos cogido una? Porque eh, creo que es, es cuestión de orden de que tengamos una, 1960, que repito, la, que, la versión que casi toda la iglesia evangélica tenemos como... Biblia o versión para, para nuestra Biblia, eh, porque así estamos en el mismo pensamiento, el mismo, y a veces cuando se lee antifonalmente, algunas personas no pueden ni leer porque están leyendo otra y no pueden seguir el mismo. Tiene sentido eso. Eso es muy importante entonces simplemente tener una, una Biblia. Eh, yo conozco iglesias ya más grandes, iglesias que tienen su propia eh, Biblia y no permiten otra, porque para, para evitar... El, el aquel de, de, de que alguien vaya a, a confundirse un poquito en esos aspectos. Pero Dios habla hoy, muy buen muy buen libro, uh, muchos la usamos, yo tengo todas biblias en casa, de todas, todas las eh, biblias que usted pueda imaginarse, tengo una, la uso como material de estudio. Uh, y eso es eh, importante que cada uno de nosotros podamos tener estas herramientas, yo les llamo herramientas, ¿saben? Ah, eh, no estoy en contra del celular que usted busque para estudiar, yo recuerdo que hubo tiempo que yo estaba haciendo mis, mis, mis estudios, tenía mi Biblia, un diccionario bíblico, un compendio a ah, un eh, libro de comentarios y, y demás. Tenía un montón de libros, cogía uno, estaba uno. Hoy tenemos la ventaja de que en el celular tenemos... Y todas estas herramientas son buenísimas. ¿Cuántos no saben eso? Pero la herramienta hay que saberla usar. Usted se puede dañar o cortar o, o, o hacerse daño si usted usa una herramienta y no sabe usarla. Usted tiene una herramienta y no sabe usarla. Son los que saben usarla y a veces se accidentan o causan accidentes, ¿verdad? A veces que muchachos vienen por ahí con un dedo todo chocado, lleva años siendo carpintero y un día se, se pegó en el, en el dedo. Bueno, eh, ah, cosas suceden. Ah, pero por, lo, lo importante es de, en la Biblia tener estas, y hago de, de plano, y vamos a, a mirar si es posible, el tiempo nos da eh, el por qué es interesante esto. Vamos a coger dos palabras de, de, de, de entrada que yo creo que son importantes. La primera es casualidad. Y todos aquí creo que sabemos que en Dios no hay casualidad. Eso se ha predicado, eso se ha enseñado, eso se ha dicho. En muchas, muchas ocasiones no hay casualidades, ¿verdad que no? Pero en la Biblia sí. En Dios no hay casualidades, pero en la Biblia sí. Entonces dirá, ¿de veras, pastor? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a buscar... Y también eh, pueden ir buscando en otra cita, eh, segunda de Samuel 1:6. Y si alguien tiene la Biblia, Dios habla. ¿Alguien tiene Dios habla hoy en su, a la mano? Perfecto, porque la vamos a usar. Y busque esta cita, tam, eh, le voy a dar otras citas también, pero las que he buscado. Ok, a Lucas. O ¿Lucas o Luca? Lucas. Lucas, con ese, ok. Lucas, ¿qué dije yo? 10.31. Ah, ¿Cómo dice? Ok. Eso dice la Reina Valera, 1960, donde estamos leyendo. ¿Cuántas qué pasó? Ah, ¿Cómo dice... Eh, Dios habla hoy. 31. 31. Ajá, un hombre pasó por ahí de casualidad. Entonces, ¿entendemos? ya hemos dicho que en Dios no hay casualidades, ¿verdad? La Biblia dice, habla, presenta la palabra casualidad. Ok, ¿cómo podemos armonizar todo esto? Es muy fácil. Ah, pero es importante que lo entendamos. Ahora, para poder eh, entrar, caer en, en el lugar que debemos caer, tenemos que, tenemos que definir la palabra casualidad. ¿Qué es una casualidad? ¿Qué es una casualidad? Está hablando, hablando con alguien y dice: Oh, casualmente pasó esto. Uh, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Con, ¿Qué es la palabra casualidad? Como que, como que no lo esperado. Mm, vayas, vayas en el diccionario, búsquen, métase en Google. Vamos a ver qué, qué, cuál es la definición correcta de la palabra casualidad. Dice casualidad. imprevistos, ok eso es algo eh, imprevisto es, es una casualidad el texto que, le, que, le, que leímos habla de que eh, pas, pas, había, había un hombre que había sido eh, herido eh, y pasó un sacerdote, pasó un levita ah, ah y de por casualidad o sea, de imprevisto pasó un Samaritano. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo podemos armonizar todo esto? Entendiendo que la Biblia usa palabras humanas. Es un lenguaje humano que usamos. Y, pues, y por, la, por esa razón usamos, a veces encontramos en la Biblia, cosas que tal, tal parecen hasta contradicciones, y les voy a enseñar una ya mismo, pero eh, en sí no lo son. Si sí, es solamente la forma de, de nosotros hablar. Acuérdense que aquí tenemos representados representado varios países y lo que yo llamo olla, en algunos sitios le llaman cardero. Las hermanas saben de qué yo estoy hablando, los varones a lo mejor no entienden estos detalles. Pero ah, en Puerto Rico, mi isla, si ustedes del este le llaman cardero y los del, los del oeste le llaman la olla. Eh, una isla que es 100 millas, 98 millas. De, de, de, de punta a punta. Ah, repito, son, son a veces culturas, cosas, pero repito, todas estas cosas tienen una, un, una forma de explicarlo. Pero, ojo, cuidado, porque cuando predicamos, cuando enseñamos, usamos estas palabras con tanta confianza, porque las amamos, pero que no vaya a ser que alguien lea, yo digo, no, en Dios no hay casualidad. O sea, que en Dios, ¿cómo dice el, que no era que se usaba? Causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias de imprevisto. De imprevisto. En, nada, en Dios no hay nada imprevisto. Dios, Dios es omnisciente, lo ve todo. Ah, so no, no hay nada que esté eh, detrás o, o, o, que, o que Dios diga, oh, mira qué cosa pasó. A Dios nada le va le, Entendemos eso. Pero hay veces que en la congregación o en nosotros mismos, uh, o tal vez alguien que nos mira, diga, pero, ok, el pastor dice que no hay casualidad en Dios, pero la Biblia habla de casualidad. ¿Sabía usted que la, la palabra casualidad estaba en la Biblia? ¿Cuántos sabían eso? Nadie lo sabía. ¿Lo sabía? Que estaba la palabra casualidad. Ok. Uh, ¿Cuál fue la otra cita que yo le di? Segunda de Samuel, capítulo ¿Cómo dice cap, cap, Segunda de Samuel capítulo 1, 6? Y, y esto es rapidito porque esto es sencillo. Simplemente quiero establecer que sus mentes estén abiertas y centradas en estos detallitos eh, porque... Por ahí los, los románticos, los enamorados, dicen que la vida está. Eh, lo, lo, lo importante son los detalles. ¿Sí? Detallito. Ah, pero las cosas eh, que a veces no son profecías, no son allá cosas de doctrina, pero nos pueden. ¿Cómo dice el texto? Ok, okay. So, alguien vio, eh, pas, eh, Saúl se iba a quitar la vida porque, porque la guerra y ya está venido y qué sé yo cuántas cosas, pero, ¿dice ¿cómo? ¿Casualmente? Casualmente. Casualmente. Casualmente, o sea, la casualidad toma lugar otra vez. La casualidad toma lugar otra vez. Ah, so, repito, so, cuando decimos que en Dios no hay casualidad, Estamos hablando del, de, de, de, de, de lo que es Dios como persona. En Dios no hay casualidad. En nuestro lenguaje, la casualidad es, es usable. Uh -huh. so, por esa razón, al ir a la Biblia o a cualquier otra forma de hablar, podemos encontrar cosas como esta. ¿Me doy a entender? Uh -huh. eh, o sea, no es, que sea eh, no es que esté fuera de lugar. Es que Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios eh, perfecto y no hay casualidad de la expresión, es correcta. Pero en nuestra forma de hablar o de expresarnos no nos queda otra cosa porque ese es nuestro idioma o nuestra gramática y así, se, así, se, así nos expresamos para poder eh, expresar ciertas, eh, y la palabra entonces casualidad la usamos nosotros. No que Dios sea casualidad o que, que haya casualidad en él. ¿Tiene sentido eso? Ok. Uh, so, queda claro lo, lo de casualidad. Ya que el tiempo se va corriendo, vamos a dos palabritas más que quiero que, quiero, eh, que miremos. La primera es codicia. Codicia. Y la segunda es avaricia. Y a veces confundimos la avaricia con codicia. Y repito, para poder llegar a una conclusión clara de lo que estas palabras enseñan, o si son sinónimos, o si es lo mismo o no, tenemos que buscar el origen o la definición de la palabra, ¿Qué es codicia. Jesús dijo, Jesús dijo, que el que mira una mujer, y por supuesto se está refiriendo al hombre, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Han leído eso en la Biblia ustedes? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es codicia? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, vamos otra vez al diccionario, vamos a buscar a ver... ¿Qué es lo que dice? Nos enseña una definición más directa y más clara de lo que codicia es. Inclusive el apóstol Pablo dice en Timoteo eh, que la codicia es pecado, no, no codiciemos cosas y demás. Ah, es eh, Uno de los mandamientos es no codicie, codis, codi, codicia, la codicia. Ok, ah, so, so encontramos esta, esta palabra muchas veces. Pero entendemos el, el, la definición de la palabra para poderla aplicar. Yo he escuchado personas, hablando de lo que, del texto que, que mencioné ahorita, eh, parafraseándolo en sí, eh, de Jesús cuando dijo, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró, yo he escuchado tantas cosas que están muy lejos de la realidad. Simplemente porque, la, la, pero ¿qué es codicia? Vamos a ver, ¿quién, quién la tiene a la mano? ¿Ah? léala por favor hermana hermana lea, lea su, su versión su lo que usted tiene en cuanto a la ok sí, yo quiero que usted, yo que usted me diga lo que dice ahí ¿Qué es lo que dice Sí, di, pero dice más. ¿Qué dice? Ok, ya dijo lo que. Entonces, codicia es el afán, tal vez, podríamos, yo le añado desordenado de querer tener cosas con el afán de yo quererlas para mí. De yo quererlas para mí. Eso es codicia. Ahora, la palabra avaricia es muy, muy parecida. ¿Alguien la tiene? Ajá. So, entonces, avaricia es el deseo de tener cosas. de querer quedarme con ella yo. Quiero tener esto y yo. So, volvemos entonces a lo que Jesús dijo acerca del que mira a la mujer. Entonces Jesús lo que está diciendo es, el que mira a una mujer y la codicia, está diciendo que el que, quiere, el que mira a una mujer y la quiere para él. Personas que a veces, yo mismo me he encontrado en problema con esa con esa expresión porque a veces he hablado de personas o de mujeres que he dicho que son hermosas. Que son, la Biblia dice que las hijas de, de de Job, las últimas que tuvo, eran muy hermosas. Y, y, y, y el rey antes de David también. Alto, del de, de hermoso, de, de, de hermoso parecer. So, la hermosura es bonita. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo mire a una mujer y, y si es hermosa diga, qué fea es? Porque si digo que es hermosa, eh, eh, me, me cortan el cuello. Sí o, sí, o sea, si digo que es hermosa, pues digo, Ahora, esa señora es muy hermosa. Ya, ok, pastor, ya, pues, para abajo. Ah, pues entonces digo, oye, esa señora que es muy fea, ya nadie me dice nada. Sin embargo, la estoy, la estoy mirando porque hay hombres que le gustan las feas. Ah, no vamos a entrar en eso, vamos a dejar eso ahí, pero... gatos y las demás, y demás. Jesús, en, en, en, en Lucas capítulo 12, aparece la parábola del rico que Jesús le dijo que era un necio. Y, y al comenzar, Eh, so, son detalles que a veces nosotros, una, una palabra mal expresada, eh, yo la, la digo. una palabra mal, eh, mal aplicada, de concentrar en, en estas cosas. Y usted ve estas palabras que hablamos, especialmente las de la avaricia y el texto que mencioné acerca de Jesús. Si entramos en ello, aquí no vamos a ir buscándole la quinta la, la pata al gato. Y es, es sencillo, la palabra avaricia, su explicación nos, nos, nos describe, nos deja entender lo que Jesús quiso decir o lo que la palabra quiso decir. Uh, eh, y, y, y demás so, so, repito, son, son cosas que nosotros debemos de tener cuidado y por eso es que yo le enseño a la iglesia y cuando damos estudio me enfoco en, en la enseñanza en que detente en la escuela bíblica a veces pregunto, ¿qué quiere decir esta palabra? nadie sabe pero si estuvimos una hora estudiando ¿cómo que nadie sabe? bueno porque nadie se, se, se, se detuvo a decir, parémonos explíquenos esto y yo creo que esa es la verdadera forma de estudiar, preguntando, preguntando y preguntando, tratando de, de adquirir enseñanza, ¿sí? Ah, porque es la forma, en los minutos que me quedan le cuento de, esta, de esto que me hizo reír, de, de, de un padre que iba, eh, iba caminando con su hijo y su hijo le dice, papá, ¿qué distancia hay entre la tierra y Marte, el planeta Marte, y le dice, hijo, la verdad que no sé, no sé, dice, está bien. Y entre la Tierra y, y el planeta Júpiter, ¿qué distancias hay? Ah, hijo, la verdad que tampoco sé. Ok, papá, no hay problema. Y entre la Tierra y las estrellas, tampoco sé, papá. Y el hijo le dice, pero papá, ¿tú no te ofendes porque yo te haga preguntas? Y me dice, no, haz preguntas porque ¿cómo vas a aprender si no, si no preguntas? Esa es la razón por la cual en la clase bíblica, en los momentos de estudio, tomamos la dedica de, de, de concentrarnos en detalles que, eh, porque vuelvo y repito, hay hay, hay expresiones o, o palabras que merecen ser detenernos y porque pueden ser interpretadas diferentes o aplicarlas fuera de, de lugar y eso podría causar eh, daño a, a, la, a largo plazo. Están conmigo. Pero esa ya es la una. La otra, eh, ya el tiempo se me acabó. ¿Me dan diez minutos más? ¿Cuánto me dan cinco minutos por aquí? ¿Y por acá me dan cinco más? ¿Y atrás me dan cinco más? Yo Yo okay. Okay. Bueno, entonces, entonces, ok, vamos a... La, la otra es, nosotros hemos establecido, y cuando digo nosotros, nueva vida, nosotros ya hemos pu puesto como una regla de oro que en, Dios, en la Biblia no hay contradicciones. Eso lo hemos, se lo enseñamos a los, a los, a los converti, a los nuevos convertidos desde que entramos a hablar de las, de los rudimentos. Eh, les, les tratamos de enseñar dos cosas. Yo me ocupo siempre de que la gente entienda, de que el orden es la primera ley del cielo y que en la Biblia no hay contradicción. Pero hay veces que nos encontramos con detalles que nos hacen detenernos. Por ejemplo, vámonos conmigo rapidito y me dejo con esto para que usted lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo maneje mejor en su casa. Pero en, en Proverbios 26, estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen esto. Uh, Proverbios 26, busquen Proverbios 26. cuando están ahí. Están ahí, ¿verdad? Proverbios 26, 4 dice, y creo que ya hemos hablado de esto, pero lo repito otra vez. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. ¿Qué dice el 5? Respóndele al necio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le respondo al necio o no le respondo al necio? O sea, claro, claro que el contexto o la parte que sigue aclara todo el, el, el aquel. So, no hay contradicción ninguna de que un texto diga, eh, no responda, el versículo 4 diga, no respondas al necio. Y el versículo 5 dice, respóndele al necio. Respóndele al necio como merece su necedad para que no se, para que no se estime sabio en su propia eh, opinión. So, so, entonces eh, lo demás queda aclarado. Eso no hay ninguna eh, forma de... Es, es simplemente la forma de nuestro idioma, presentar las cosas y hablar. No le preste atención o no respondas al necio porque entonces son dos necios. Si, si te pones con el necio, son dos necios. Ah, pero... Respóndele al necio como merece en su necedad. En otras palabras, si es para sacarlo, no para que tú participes de su necedad, sino para sacarlo de su propio orgullo de ser necio, entonces, responde. Eh, ¿Ve, ve qué bonita es la Biblia? Eh, es, es, es, es, es hermoso poder entender todas estas cosas. So, repito, la, en la palabra casualidad que tantos la mencionamos, me recuerdo, parece que fue el hermano Junior un tiempo atrás, me acuerdo claramente que trajo toda una plática basada en la palabra casualidad. En Dios no hay casualidad, pero en la Biblia sí. La Biblia habla de casualidad. Y la Biblia Dios habla hoy, se hace más clara todavía la, la, la el, el concepto de, de, de forma de hablar. De hecho, cuando la hermana leyó, no, no leyó de Dios, habla hoy en sí, habla de otra versión, pero se, se, se va en el, mismo, en el mismo forma de, de hablar. ¿Por qué, por qué esta, estas, eh, cómo es que se le llama, revisiones bíblicas? Bueno, si nos vamos a ir atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, tendríamos que irnos a lo que es la gente la, la, la, Ok, estaba buscando. Bueno, eh, de la cual se cree que es la más original de lo que es los manuscritos bíblicos. Y de ahí eh, han pasado del griego, de, del hebreo al griego, del griego a los demás idiomas y, y, y demás. Ah, pero eh, nosotros conocemos... Somos, somos eh, conocedores de la versión 1909, que es la que nosotros conocemos como la versión antigua de la Biblia. 1960 es la que todos tenemos. Dios habla hoy. Uh, ¿Qué otra más hay? Eh, Dios habla hoy lengua actual y, uh, y, y, y otras más. Y otras más que se han hecho. ¿Por qué? Eh, yo he conocido personas que no aceptan estas versiones. Inclusive los americanos, el, el, el, el, el verdadero, el, el, el americano creyente de tiempo atrás que usa la, la, la King James, ya están, están metidos en la King James que la NIV no la acepta. Eso no, nosotros no la usamos. O sea, la nueva versión. Eh, revisada de los americanos, porque ya están acostumbrados a... Pero eh, cuando usted busca y estudia y se sienta con cuidado, va a encontrar que todo tiene un fin, más o menos, eh, simplemente es una forma de expresarse. Y precisamente por eso es el, el, el, el motivo de, las de la traducción bíblica, de, de, de, de estas revisiones, para hacer que el lenguaje bíblico sea más comprensible. Estamos de acuerdo en eso. Uh, si, en los tiempos de mis abuelos se leía la Biblia y muchas personas, ¿qué querrá decir eso? Porque usaban versión, eh, versión nueva, si usted, versión 1909. Si usted puede conseguirse una, léela y compare y usted verá que es, hay palabras que, palabras que nosotros no usamos. Es, es simplemente el, el, el detalle. Las demás las versiones nuevas usan palabras que nosotros conocemos. Se nos hace más fácil entender el texto bíblico y ese ha sido el propósito de la revisión bíblica. Pero, vuelvo y repito, hay que tener, eh, mirar a, a la luz de, de, de, de, de tratar de, de armonizar una palabra con la otra y poder, probablemente llegamos todos a la conclusión de que eh, es, la Biblia se, se está expresando. De una forma eh, diferente. Inclusive yo estaba hablando ayer, ayer era miércoles, ayer miércoles. Estaba hablando con unos muchachos que me encontré allá en Fort Alto. Y estábamos hablando de la iglesia y, y ellos me decían que ellos, eh, cuando much, más jóvenes eh, en su tierra, iban a la iglesia, pero la iglesia que iban, y me mencionó su, su nombre, me dijo, pero que cuando salían no entendían mucho de lo que se habló. Pero... Da la casualidad que uno de ellos ha venido a esta iglesia y, me, y él dijo, me encanta ir a las iglesias de ahora, especialmente a la suya, porque cuando voy entiendo perfectamente todo lo que se dice, y todo lo que se predica, y todo lo que se lee. ¿Por qué? Porque estamos usando palabras comunes para nosotros. Y eso es muy importante. Vuelvo y repito, Mateo capítulo 13, el Señor hace claro que la, el concepto de poder crecer y que la palabra de Dios crezca en nosotros es poder entenderla. Si no la entendemos, no vamos a crecer en ella. Porque no entendemos, es como hablarme en chino. A mí un chino me habla y yo le digo, eh, eso es fácil tú decirlo, pero yo no te entiendo nada. Eh, so, eh, solamente quería decir eso y hay mucho por ahí que agregar, pero el tiempo se nos ha ido, como siempre los jueves los, los tiempos a veces son limitados por cuestión del programa y demás, pero como quiera que sea, eh, le daba esos detallitos y mediten en esto. Y usen esto, simplemente tal vez lo puedo decir, concluir, que estoy dando todo esto como una como un ejemplo de cosas, detallitos que en la Biblia encontramos. Deténgase. Y si usted por, por alguna razón no puede llegar a una, a, a, a, por usted mismo averiguar y, y tener conocimiento, eh, simplemente eh, llame, busque busque ayuda eh, para eso están líderes para eso están maestros de la escuela bíblica eh, en la iglesia y, y, y demás pero no no, no le pase por, el, por encima y se quede con qué será lo que dijo el texto si no trate de buscar información amén hermanos yo eh, la bendiga eso es todo lo que quería dejarle de saber ah, y repito hay muchísimas cosas que podríamos mencionar acerca de esto simplemente rápidamente he dado ciertos eh, enfoques para eh, que nos motivemos a no leer la Biblia en sí, sino estudiarla o, como dicen los evangelios, escudriñarla. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir investigarla. Investiga lo que el texto dice. ¿sí? O lo que el texto quiere decir. ¿sí? Uh, yo, yo he hablado con personas que de otros países que me están hablando, y, y, y no, no, no, no estamos hablando el mismo idioma y no nos estamos entendiendo, porque usamos palabra, la palabra, las entendemos diferente. Yo, yo prediqué una vez en las Carolinas, eh, de una pequeña campaña, y recuerdo que, eh, parece que fue en las Carolinas, en uno de estos sitios que fui, y prediqué, y siempre que voy a, a iglesias, a iglesias que veo que hay mucha gente que no son, del Caribe o puertorriqueños, obviamente como yo, que hablamos, eh, arrastramos la R y qué sé yo, bueno, toda, toda, eh, le explico siempre, le, dijo, le dije, siempre uso esta, esta forma, antes de decir Dios la bendiga, mi nombre es Fulano de Tal, nací en Puerto Rico, me crié en las calles de Nueva York, y voy a hablarle como yo hablo, si alguna cosa digo que le da gracia, ríase, a mí no me está malo pero si yo digo algo que le suena grosero, esa no es mi intención, algo debo de explicar. Bueno, anyway, ese día termino, me apego, de la, salgo de la plataforma y reviene un, un grupo de jóvenes riéndose y, y lo más contento, pero riéndose y vi, yo digo, ¿ya esto qué? Y me dice, pastor, y yo le digo, ¿Y, ¿y a ustedes por qué están tan contentos? No, pues lo, fue lo que usted dijo. ¿Y qué fue lo que yo dije? Y me empezaron a decir cosas, yo dije, y, y, que, y que tiene No es que esas palabras nosotros no las entendemos, no las usamos. Las entendemos ahora porque usted, con la aplicación que usted ha hecho, pues podemos entender, pero no son palabras de nuestro diario común. ¿sí? Ah, y cosas así, cada país tiene un, un, ah, una forma de decir, ¿verdad que sí? En Puerto Rico hay una… una, una, una Diferencia entre dos personas hablando, discutiendo y para concluir dicen bueno olvidémoslo, olvidémoslo. En Guatemala dicen echémosle tierra. Estamos diciendo exactamente lo mismo, echémosle tierra. Bueno, echarle tierra como que me suena mejor, ¿verdad? Porque eh, porque eh, porque así me da a entender que si está bajo tierra no hay que volverlo a sacar, porque hay muchas personas que tienen la costumbre de sacar las cosas otra vez, bueno si le echaste tierra no la va. Anyway. Es la forma de hablar, la Biblia es muy bonita, estudiémoslas, pongámosle tiempo y atención y nos vamos a beneficiar. Dios las bendiga, Dios le guarde. No sé si a, eh, hermano, el hermano presidente tiene algo más que quiera decir, hermano Jorge. Pasamos entonces a las damas. El programa del, do, del jueves que viene es hacer de las damas, o sea, ¿El Señor le bendiga, hermanos? Bueno, vieron el tema, ¿verdad? No debemos de, de confundirnos con las palabras. Le voy a contar un pequeño testimonio. Cuando yo llegué a este país, yo llegué a Nueva York y estaba yo lavando en una londra pública y estaban dos dominicanos y le decía uno al otro, te voy a dar una galleta. Yo esperando que le diera la galleta y era de repente veo que le di un solo macaroso en la cara. Y yo dije, ¿aquí qué pasó? Y yo esperando la galleta. <risa> Mire qué importante, ¿verdad? Cuando uno ignora los dichos de de otros lugares, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, le voy a dar el programa para el próximo jueves, marzo 17. Devocional le toca a mi hermana pastora. Pregunta a mi hermana María. La pregunta dice, sí. En la Biblia hay un sacerdote que quedó mudo. Quiero saber quién es y por qué. Okay. Un canto por mi hermana Isamar. Testimonio. Me le hace saber mi hermano César a su esposa Sonia, por favor. Y predica a mi hermana Abigail Ramírez. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Ok. Es el programa para la semana que viene. Y nos estaremos gozando con las damas y apoyándolas como siempre los demás caballeros y, y jóvenes. Pues estamos aquí para ello. Una galleta. <ríe> Le voy a dar una galleta. Bueno, una galleta eh, puede ser una, una, una, una, sí, una cookie o algo así eh, para, nos, para nosotros. Ah, los cubanos dicen: Te voy a dar un piñazo. Eh, otros dicen: Te voy a dar un trompón. Y cosas así. ¿Ah? ¿Cómo dicen? Un bombazo. Mira para allá. So, repito: es cuestión de dónde estamos, con quién hablamos. Y cuando vamos a la Biblia, no, a veces nos encontramos con detalles iguales que a veces no comprendemos, pero detengamos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Eh, gracias al caballero que llegó a la última, part, a, a, a la última parte. Bueno, estamos alegres que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Les invitamos para el próximo eh, culto. Mañana viernes tenemos lo que es la Escuela Bíblica a las 7:30, y 30. Sábado no tenemos programa, el domingo a las 6. Y esperamos que todos estemos para gozarnos. Ah, una vez más, le damos gracias a Dios por la obra que hizo con, la, con Paola y con el hermano Jorge. Y tenemos muchos testimonios y cositas que queremos contar ya a su debido tiempo. La gloria sea para Dios. Amén. Damos gracias a Dios y nos vamos a nuestras casas. Padres, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado de poder en este día estar delante de ti. Yo te suplico, mi Dios, que te glorifiques, que nos ayude, que nos, que nos capacite de tal manera que podamos conocerte, Señor, conocer tu palabra, conocer tu propósito y que la gracia tuya abunde en nosotros. Bendice, Señor, recibe este culto como una ofrenda de olor suave, Señor, a tu presencia en la cual tú nos dé en bendición a cada uno de nosotros. Ahora que salimos, tu gracia y tu amor sea con nosotros y en el resto de la noche y el fin de semana, tu gracia y tu amor nos acompañe en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Y después pues yo dice... Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludados, hermano.